la marca no es cierto? clavamos sí. una estaca así en ¿no? la otra punta y cada, cada metro la tenemos marcada a, la, a las líneas no es cierto? un alambre, una estanza no es cierto? cada metro la tenemos entonces nosotros vamos con la pala, ponemos acá, plantamos una, acá plantaremos la otra no es cierto? entonces lo que hago aquí clavo la pala no es cierto? saco la tierra el plantín. Fíjense que de un lado el pocito queda plano y del otro con una media luna. Ah, ah sí, y si quieren asarse, así que se a verlo. Bien, cómo queda el plantín. Ah, sí. Y queda la corona así, ¿cierto? El plantín va ya bien. Esto se deja ahí hasta que tenga más o menos dos riegos. Dos o tres riegos, ¿cierto? ¿no? Al tercer riego usted ya lo pueden tapar. ¿sí? Que ya la planta absorbió bastante el agua. Ese es el, el proceso. O sea que al plantarlo no lo tapen en sí. No, no, de... eh, no. Tres días, tres riegos más o menos. Para que tenga mucha agua abajo. Claro, sí. que tenga mucha humedad abajo. Si sí, no, después no. Teniendo agua, pues no, no. Es muy difícil que pase. Lo puede. Ahora si sí, le viene una helada más o menos ahora ya ante pronto lo puede producir, ¿no es cierto? ¿sí ah, la helada lo. No, no. sí, la... Hay que taparlo en sí, la, pues la helada. No. Se puede tapar así con un, un poco de paso, sí. o algo, algún pulitileno, ¿no es cierto? Hacerle sí. como un túnelcito, para que la helada no la afecta ¿Y, y la helada la afecta en el momento o ya se pierde del todo al otro y año no una puede ser que le afecte del ah, todo digamos, o sea, de taparlo, es, con miedo pues, claro taparlo sí. por lo menos con pasto y con claro, lugar, es, sí. ahora pasto se muere mejor, todo mejor, sí, sí. pero rebrota sí, ahora en, en agosto primavera la la no, va a rebrotar no, me la, la, esta la raíz, planta sí ya la el la año que viene le puede dar un fruto o dos frutos o este mismo año y este año, no. No, sí, perdón, este año sí, fue sí, en sí, la sí. primavera. Ya. Lo que me ah, llevé primavera. el año pasado, hubo a dos que le dieron frutos y todo, así que él, sí, sí, sí. Sí, sí. Claro, sí. ellos los cuidaron bien. Nosotros, Mira, a los ya, que ya, no nos dio, sí no hay que cubrirlo. No sí, no yo, yo les expliqué no, el año no, pasado no, o a sea, la sí. gente que llevaron que había que cubrirlo, ¿no es cierto? Mientras sea en la, helada, en la helada. Pero una vez que ya esté en la planta así como esta, ya no le afecta la helada. O sea, perdón, esto fue sembrar de semilla. No, dijo él así. Eso es todo lo que tienen o sea, ustedes, todo dispuestas. Todo todo. Todo sí. ¿Las plantas madres, cuáles ¿Y son? son yo... Las plantas madres, por ejemplo, son las más grandes. Es, es, es, las más grandes. Esa ah, más esa grandes. ah, eso. eso es decir, claro. el... eso es es, un cultivo pequeño. Ahí falta tequila. para de plantas, porque ya tienen un montón de claro. dispuestos. La planta madre es la que queda, la, la, la del centro. ¿El centro? Es decir que en el mismo lote con los hijuelos se va reponiendo. Exactamente. Le hago una pregunta, el ancho es por un tema de, de, de, de, de mantenimiento? De, cómo lo, de, de trabajar. dice que uno le puede dar el ancho entre hilera y hilera que a uno le parezca mejor. Sí, ¿no? sí, un metro sí. como mínimo. ¿no? Si uno lo va a trabajar de acuerdo a la herramienta que tenga. Claro. O sea, en sí, claro. una huerta familiar, pero sí. no hay herramientas. Claro, claro sí. Pero, una, pero una, un metro, es un, mano, se un metro por un metro. Eh, que se calcula que un una planta bien desarrollada 80, 80 de un, de un, de sí. 30, sí. un metro, sí, un metro sí, sí, sí, para bien. que no se tome. Pero poco, cuando la bien. planta, si ahora lo que nos vamos a llevar va a ser una planta pequeña. Eso, claro. Pero con el tiempo, si prende bien la planta, esta te va a llegar hasta acá más o menos las hojas, de cada lado. De cada lado es poco lo que le va a quedar de ¿y el fruto ahí. para cuándo lo daría esta no señora? Sí, y para se la esta planta si ya está bien es para, ya, para la primavera le puede dar un fruto por ahí este sí. año le da uno o dos alcanceles ah. por planta la producción sí, sí, sí, grande sí. va a ser en la primavera del año, del, que, del año viene. que viene ah. ¿esto igual puede ser que más para diciembre este, dan los frutos? entre octubre, noviembre, ¿no? entre octubre, entre octubre y noviembre ¿entre octubre y noviembre? y ustedes van a ver que eh, el otoño del año que viene ya van a tener hijuelos ya van a tener sus propios hijos de esta planta que se claro, llama sí, los cuales ustedes pueden ir sacando pues, y, y, y agregando sus surcos sí, sí, sí, sí. o la pueden ir ampliando, y pueden dinero, ampliando. por qué no le sacas un hijuelo a aquella planta madre para que ellos vean cómo se saca el hijuelo y para obtener el... en el ciclo tengo una planta así como esta Porque ahora cuando vayamos vamos a sacar los hijuelo. Sí, ah, de arriba claro, nomás sí. se corta, ¿no? Por ahí se Sí, sí, no, no está muy. ¿Dónde? <coughs> y esta variedad es la que llega a dar hasta 5 frutos, ¿cierto? 5, 6 frutos por cosecha. 106. Sí, sí, sí. Y el negro, ¿El le, cortás, le cortás la parte de la lámina. Exactamente, la de la <risa> le cortas un, claro, un poco claro. la mano, pero no, sí, sí, está bien. No sirve para, no se hace nada con la hoja si, se hierve la hoja, sí, herbe. comíamos todo ah, por eso, sí, comíamos eso cardo caro, comíamos cardo, salíamos con no, la canasta no a cosechar, no es cardo, es de la familia, sí. ah, ¿es de la familia? Sí. ah, es de la familia porque sí. yo le digo Ricardo. cardo ¿por qué le decís cardo? me dice yo le digo cardo porque nosotros salíamos con la canasta a cosechar, hongos y cardo viste, en un campo virgen y se iban las plantas, nacíamos entonces, mi abuela cosechaba puede ser que se vea en el campo así, esta planta no, no. No, algo parecido, no. no, no. Algo parecido, la ¿no? O sea sé que la, eh, eh, del, del cardo que comíamos nosotras no sale el alcaucil. No. No, no se come la penca, ah, sí. la ah, penca. Sí. Pero sí. del alcaucil también come Ahora la sí, la entiendo, recién sí. ahora la le... bueno, entiendo. Pero la matea, hoja De el... acuerdo cómo te da se lo puedes utilizar Sí. no se una En esta época se puede utilizar, un vasito de eso de café. Por planta, alrededor de la planta. Sí, no ser ser. Si le permitirme... no, eh, abono, uh, se llama abono? ¿Cómo? Nosotros abono, ah, compost, abono, claro, o sí, también, sí, sí, también. Te iba a preguntar, viste que la batata cero, cuanto más pobre el suelo mejor. Esto necesita por panchongo sí, sí, sí, sí, para que la planta... Claro, claro, bien. Así que hay que agregarle otoño, otoño. Exactamente. Bien. Así que cuando trasplantamos ahora el hijuelo, si tenemos algo de abono, le podemos poner. Sí, habría que esperar unos días hasta que la planta... Ah, unos días bueno sí, para sí. que no se queme si claro. claro. si sí, sí, abono sin riego no anda así que hay que ponerle bueno sacas otro para que volvamos a ver si sí, además me que planten uno de ellos ah, ¿cómo no? ah, sí. Sí, sí. en la práctica sí. también claro. fíjense cómo es el hijuelo como el de dónde tiene que sacar claro, es... Esperá, espera espera espera haciendo de cámara, de... cámara lenta, sí, cámara lenta. <risa> pobre ahí agarró uno eso, para él es natural, sí, sí, sí. ahí está, se ¿Sí sí, abrió la corta. ¿Y esto nosotros para él hacemos? Sí, con la misma pala. Ah, claro, para él es la más grande, sí. Así más o menos tiene que dar con un punto